Hay mucho que ver, hay mucho que eh, falta, pero yo creo que hay dos temas que son fundamentales: oración, sí, oración y obstáculos para vivir en la dimensión. Vamos a ¿cuál tiene? Oración primero. Sí. Bueno, es que eh, el punto al que yo quisiera llegar y ayer yo creo que empezamos a hablar de esto la vida de la divina voluntad es gira o sea, lo hemos tomado o lo hemos eh, puesto como si fuera un acto por ejemplo, cuando yo digo voy a rezar el rosario, es así y el resto de mi día, no estoy empezando a y la oración la hemos, la hemos catalogado como una acción pero la oración debe ser continua nuestra vida debe ser oración o sea, incluso el dormir debe ser oración entonces, eso es positivo. Estamos girando continuamente en la vida divina, en, en la vida de Jesús, y eso es lo que llamamos oración. Vamos a quitar la idea de un giro y voy a hacer una, voy a hacer un giro. No, vamos a quedarnos en que girar es vivir. Y el girar, ese es el, lo que Jesús me ha dicho, se funde en mi voluntad. eso es el punto donde me. me me aparto de todas las ocupaciones diarias para estar completamente en, en comunión con él. ¿Sí? En el día estamos en comunión con él sí, pero aquí estamos. Viendo cosas. Pero hay que reservar un momento para estar aquí por todos. No sé si se si, entiende. Si, si, pero el en día es todo el campo y en la oración es ahorita vamos a verlo ¿no? también vamos a, a empezar santa teresita del mismo jesús decía algo que es importante decía para mí la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Ya esta mujer, o sea, ustedes la conocen, era el, la que más entendió, la que más ha entendido el amor divino. Y entendió que la oración no es lo que nosotros hacemos. No sé si se fijaron lo que dijo. Es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Listo. En la, en la prueba, o sea, en las cosas difíciles, como en las cosas fáciles, en nuestras situaciones de vida. El sufrir de esa oración. El gozar es oración, el trabajar es oración, el todo es oración. Ya desde, desde antes ya lo tenían muy. Bien. En el libro 6, la lectura 145, nos dice lo siguiente: dice, hija mía, la oración es música a mi oído especialmente cuando un alma está toda uniformada en mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. De Creo que es muy claro lo que está diciendo. ¿Qué es oración? Una continua actitud de vida en la, en la divina voluntad. En el libro 7, la lectura 69, nos dice eso. Hija, mira en qué estrecha unión estoy yo contigo. Así te quiero a ti, toda unida y estrechada conmigo. Y esto no creas que lo debes hacer solamente cuando sufres o rezas, que es cuando le, supuestamente nos ponemos contacto con Dios cuando me pongo a rezar no, no esa estrecha unión no debe ser ahí, sino siempre siempre si te mueves, si respiras si trabajas si comes, si duermes todo lo debes hacer como si lo hicieras en mi humanidad y saliera de mí tu obra de modo que no debería ser tú otra cosa que la cáscara y rota la cáscara de tu obra se debería encontrar el fruto de la obra divina y eso lo debes hacer en favor de toda la familia humana de modo que mi humanidad se debe encontrar como viviente en medio de las criaturas porque haciendo tú todos aún las acciones más indiferentes con esta intención de recibir de mí la vida tu acción adquiere el mérito de mi humanidad todo lo que hagamos todo lo que hagamos y en ocasiones Jesús dice aún en los actos naturales y yo pregunto ¿cuáles son los actos naturales? ir al baño, ir al baño aún ir al baño es vida divina aún ir al baño es oración y uno dice ¡ay! ¿de qué están hablando? pero son actos y aquí nos va cambiando totalmente la idea de lo que hemos entendido como es acercarnos a Dios o sea que se entienda perfectamente todo en nosotros es oración todo en nosotros es vida divina todo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 el alma con recibir los bienes de mi voluntad en sus actos los multiplica y da a todo el cielo doble gloria y honor así que con el fundir en mi voluntad pones en movimiento cielo y tierra es una nueva fiesta para todo el, para todo el cielo y como el fundirse en mi voluntad es amar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 y se presta a recibir todo. Si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te divertirías con el deseo de fundirte continuamente. ¿Qué es fundirse en la divina voluntad? Vivir en la divina voluntad. Vivir. Que ese es otro de los puntos que a veces. Ponemos el fundirnos como si fuera un acto aparte del vivir. Nadie puede vivir en la divina voluntad si no está fundido. Por lo tanto, funde en mi voluntad, es vive en mi voluntad. ¿De acuerdo? Y todo lo que dijo Eka, o sea, fundidos en la divina voluntad o viviendo en la divina voluntad, se pone en movimiento cielo y tierra. Los ángeles, los santos, Dios mismo se pone en sus actos. Dios mismo está poniendo todo lo suyo en cada acto de ustedes. En ese ir al baño, ahí está todo el cielo, todos los ángeles, todos los santos. Está Dios mismo poniendo sus bienes en ese acto. Vamos a quitarnos de la mente el, lo que nosotros hemos catalogado como actos no muy no dignos, decorosos, y vamos a ponernos como actos de vida. Y en ese acto de vida están desarrollándose una vida divina. Eso es lo que somos, vida divina. Y si fuera un poco decoroso, Mario. Sí, ¿sí si fuera si fuera un poco de goloso Dios no lo habría creado así así es, así es. por eso es que el Luis Alba, en varias ocasiones me dice hasta en las fibras más íntimas y en los actos naturales o sea pero nunca lo hemos puesto en ese punto pero hay que ponerlo para entender que es todo no puede haber nada, nada que sea humano que sea entonces todo el cielo todos, todos concurren para poner en ese acto todo lo que tienen toda la gloria que tienen cada uno lo ponen en el acto de la criatura ¿qué está obteniendo la criatura? la gloria universal la gloria que todos los santos tienen la gloria que Dios mismo tiene la gloria que los ángeles tienen es lo que el alma está pidiendo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 hija, ¿cómo que no es importante hacer conocer que el fundirse en mi voluntad es vivir en ella? ¿se entiende? no es un acto, es vida ¿cómo que no es importante hacer conocer que el fundirse en mi voluntad es vivir en ella? lo digo sobre todo ser no, creo que aquí no leímos el cómo, fundí, cómo se fundía Luisa ¿verdad? pero hay, hay capítulos en el libro 17 donde Luisa escribe el cómo se funde en la divina voluntad y eso es lo que traste con el hecho de fundirse porque pensamos que Luisa nos está explicando como un acto y entonces lo hemos tratado de, de llevar a un acto en vez de tenerlo como vida continua entonces Jesús le dice aquí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 y se sienten glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura ¿se acuerdan que los santos tienen su retrato ahí en el cielo? y todas las noches se, se, se, se encomiendan a ustedes resulta gracioso ¿verdad? ¿no? dice glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura escucha hija mía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 Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer, te dispones a sufrir el martillo de tu voluntad. Mira entonces qué significa vivir, fundirse en mi voluntad, ser el mártir, el mártir continuado de mi voluntad suprema. Y a ti te parece cosa de nada. El alma que vive en la Divina Voluntad es un alma víctima pero es si un alma víctima que es infinitamente superior a las almas víctimas que hemos, que hemos conocido que han sufrido la parte exterior de las llagas de todo lo que Jesús padeció en su cuerpo aquí es hacer lo que Jesús hizo, morir continuamente para rehacer la vida de toda la familia por lo tanto, el martirio de la persona que vive en la divina voluntad es exactamente igual que el martirio de Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús quien está viviendo en nosotros. Pero el mérito se le da a la criatura. ¿No? En el libro 11, la lectura 123, que ya todos conocen. Dice Luisa, mientras estaba rezando, mi amable Jesús se puso junto y yo, y yo escuchaba que también él rezaba. Y yo me puse a oírlo y entonces me dijo, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. ¿Qué nos quiere decir? O sea, vamos a quedarnos ahorita nada más aquí que lo que estaba haciendo Luisa era un rezo común eso es lo que está haciendo Luisa ¿qué oración estaba rezando? no sé, no lo dice pero por el contexto se, se entiende que Luisa estaba rezando lo acostumbrado lo que todos nosotros acostumbramos a rezar y llega a Jesús y le dice está muy bien que reces pero no así ya deja ese rezo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 fundirse en la Divina Voluntad, vivir en la Divina Voluntad. Y gracias a eso encontramos en esa voluntad que es, vive en la eternidad, o sea, en ese plano donde todo está, encontramos a todas las criaturas, o sea, encontramos a todos los seres humanos. Y vamos a tomar a todos los seres humanos, los vamos a unir en nuestros actos, mi hablar lo, lo extiendo en el hablar de todos mi paso en el paso de todos mis obras en las obras de todos mi acción de ver en la acción de ver de todos en fin, todo lo que somos y todo lo que hacemos lo difundimos en todos para tomarlo como, como nuestro y se lo vamos a entregar a la divinidad como si fuera uno solo o sea, reunimos con todos y lo entregamos como si fuera uno solo pero hecho en divina voluntad ¿qué estamos haciendo? dándole al Padre la gloria, el amor, la adoración que merece y quitando todo lo que toda la familia humana ha hecho tomamos los actos buenos, los actos santos, los actos virtuosos y les agregamos, les ponemos el plus de la divina voluntad ¿para qué? para completarlo porque los santos, los santos santos están incompletos incompletos las, las virtudes no son de Dios las virtudes no son de Dios son humanas por lo tanto hay que ponerles el plus de la virtud divina y eso solamente lo puede hacer el alma que tiene la divina voluntad en ella entonces los actos buenos los, los enriquecemos entonces todos los santos, que es lo que hemos hablado ya varias veces reciben en sus actos el acto divino, cosa que ellos no tuvieron y van a gozar, sí, porque están viendo sus actos o sea, vamos a ponerlos como espectadores están viendo que el alma toma sus actos, su vida, le agrega la vida divina y se la entrega al Padre. El Padre está feliz con eso. El santo se pone feliz de saber que su vida, que sus actos están sirviendo para mayor gloria de Dios, gracias a ese cruz que se le puso por nosotros. ¿Sí? ¿Se ¿Sí entiende Y los malos, eso se rehacen o sea que es el hecho de rehacer lo que hizo Jesús y lo hacemos también nosotros y vivimos en la divina voluntad dice esta fue la vida de mi humanidad en la tierra esta fue la vida de mi humanidad en la tierra por cuán santa era mi humanidad tenía necesidad de este divino creer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 aquí nos da otra vez la clave son dos naturalezas distintas en una misma persona Jesús hombre Jesús hombre tiene necesidad necesidad del divino querer, tiene necesidad de la divinidad de la humanidad el, el verdadero hombre y ese verdadero hombre tiene que tomar de su verdadero Dios, o sea, de la parte divina, de su naturaleza divina, para poder llevar a cabo las acciones que necesitaba hacer. Nos está enseñando qué debemos hacer nosotros. Jesús, verdadero hombre, es igual que nosotros. Y dice, por cuán santa era mi humanidad, que yo me imagino que es más santa que todos los santos que ha habido pero aún a pesar de eso estaba incompleta estaba incompleta por eso es que Jesús crecía ¿Sí? crecía como en cada acto que Él hacía era un crecimiento porque era una asociar en Él un acto divino que lo iba haciendo crecer e igualarse a su, a su divinidad pero el punto es esa fue la vida de él continuos actos en la voluntad divina para rehacer los actos de toda la familia humana y ponerlos a disposición de la gloria del Padre por lo tanto eso es lo que nosotros debemos hacer y eso es la continua está enseñándole cómo orar no me está diciendo cómo es su vida me está diciendo cómo debo orar no sé si se fijan o sea no es una descripción de lo que él hacía es una enseñanza de cómo debo rezar y ahora la pregunta, ¿rezamos así? ¿este es nuestro rezo? bueno pues ahora está el, el modelo está ya la de lo que Dios quiere ¿quieren rezar y darle gusto? aquí está la clave ¿quieren seguir rezando como ustedes rezan? porque les gusta lo que ustedes rezan sigan haciendo sí, pero no es el rezo que Él desea ¿Sí? entonces esta fue la vida de mi humanidad en la tierra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 y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había conseguido para su inteligencia. O sea, en el momento que Jesús entrega a la divinidad todo lo, todo lo que él ha hecho por toda la humanidad, el Padre corresponde dando gracias, dando dones. Y eso, pero lo recibe Jesús. Y ahora, ¿qué hace Jesús con eso? Desciende en toda la familia humana, en toda la familia humana, cada mente la criatura, porque es un pensamiento. Y en todo la, todos los pensamientos de toda la familia humana, deposita esos bienes que Dios ha dado. Pero, vuelvo a repetirlo, está condicionado hace nosotros los aceptamos o no? y para aceptarnos que necesitamos conocernos saber que existe y nosotros lo único que hacemos es queremos ser redimidos lo único que queremos es ser salvos para ser los protestantes a mí me da como Decir, ¿cómo voy a reparar todo lo, lo de los demás? O siempre empezando la obra de la pasión. Entonces, en la obra de la pasión, hay una parte que Jesús dice que así como Él quiere, a todas las almas, quiere a una sola. Entonces yo dije, bueno, si me quiere igual que todas, puedo reparar por todas. También, o por el Porque yo le devuelvo el amor. Porque yo pues, no, se se por todos el que no le agradece, entonces le digo, Señor, sí, no tú no quieres tanto Entonces, Ahí mí me sentí como con la posibilidad de reparar por todo o sea ¿estás asustarí? <SILENCIO> otra vez <SILENCIO> <SILENCIO> mire es tomar a todos creo que eso se entiende toma a todos y por, y por cada uno de los pensamientos por cada una de las palabras vamos a ponerlo por cada una de las criaturas las reúne a todas juntas ¿sí? bueno y ahí pone lo, lo de usted o sea el acto de usted lo pone ahí en, en el, entonces lo recubre a todos con lo de usted y ahora usted se presenta ante, ante Jesús que esa es otra de las cosas que no todavía aclarado Jesús repara al Padre por lo que nosotros no le hemos dado pero el ahora el que debemos reparar nosotros es a Jesús no al Padre, sino es a Jesús y junto con Jesús podemos reparar al Padre pero nuestra primera intención es Jesús entonces Jesús ya hizo todo pero quedó maltrecho Él entonces todo lo que usted va a hacer lo presenta, se lo presenta a Jesús y esa es una reparación porque le está entregando el fruto completo de sus sufrimientos o sea todo lo que él sufrió fue para rehacer a la familia humana entonces usted está tomando ese fruto y lo está poniendo a toda la familia humana y está dándole el no, toda con la la familia en ya, ¿qué pasó? lo que yo tengo entendido es que uno no es uno el que está reparando uno prepara con las reparaciones de Dios Jesús entonces a eso el que yo estoy preparando uno es el de uno pero prepara el que prepara es nosotros Vamos a volver al mismo punto. No es un juego de voleibol. No sé si. Chimel, Chimel. No es un juego de voleibol. Jesús no es un ventríloco. O sea, si fuera real así como lo dice, entonces sería Jesús el que lo estuviera haciendo. Y ahí no hay una relación de amor con una criatura porque en ese momento usted desaparece y lo que hay ahí es Jesús mismo no es así no es así para, para entenderlo hijo, es, que es difícil entenderlo. Jesús me da todo lo suyo ¿sí? me da su vida me da sus actos me da todo lo que hizo pero en el momento que me lo da ya es mío ya es mío entonces yo le doy esto a alguien, se lo doy a ella, le digo aquí está, te lo regalo Ella ya puede hacer lo que quiera con esto No para, no para usarlo tengo que ir yo, sino ella lo usa Pero es mío, ¿sí? pero yo ya se lo regalé, por lo tanto ahora es posesión de ella Bueno, Cuando yo tengo la vida divina tengo todos los atributos de Dios, tengo todos los actos de Jesús, tengo todo, tengo a Jesús en mí, pero es mío. No, no, no. Ahora yo con mi voluntad, con mi voluntad que no sea muerto está aquí, le pongo el movimiento y en ese movimiento entra todo lo que la divina voluntad contiene ¿qué contiene la divina voluntad? la vida de Jesús pero esa vida de Jesús es vida mía entonces, estoy reparando a Jesús con sus mismos actos sí, pero son míos entonces, no es Jesús que venga a hacerlo en mí sino es yo haciéndolo con lo de Él no sé si esto que el motor es. El ejemplo de trasatlántico es la chispa. que es eso? ¿Cómo fue? ¡Ay, no, ya! Tu le quito al motor con la acero y ahora el la... no programa sí, lo... Bueno, pero no no es la chispa, es es, es la computadora. Sí. Sí. Bueno, la pila. La pila. Sí. Pero es que sí venía claro. O sea, ¿no puede quedar claro nosotros? Sí, sí. Vale. Es que Ese ejemplo que usted pone de la pila, yo creo que aclara bastante, no sé si lo puede repetir. Sí, lo no, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál repetimos? ¿El de la pila? Que nosotros somos como la, la pila. Que para... Somos como una pila. Todo el mundo conoce un coche, ¿verdad? Todo el mundo sabe que un coche tiene un generador, ¿sí? ¿Qué es el generador? no, no, no. El generador es el que produce toda la toda la energía que consume el carro, todo. Pero el generador no tiene cómo arrancar, necesita una chispa, ¿Sí? una chispa que lo arranque esa chispa es la pila y esa pila es la voluntad humana el generador la voluntad divina entonces ahora ya tengo el generador de Dios y yo tengo mi pilita ¿Sí? entonces el generador de Dios va a reparar por toda la humanidad pero lo tengo yo y no puede funcionar si yo no le doy lo mío. Chispita. entonces en el momento en que yo le doy mi chispa al generador el generador empieza a funcionar y pone en movimiento todo ahora yo pregunto ¿de dónde parte el movimiento de todo? ¿de la batería? ¿de la chispa? ¿sí? no no es de la pila porque la pila es la que pone el impulso para que todo funcione. Todo en este en este ejemplo, todo tiene un, un, un efecto, todo tiene, ¿cómo le llamamos? Todo está en acto. Todo está en acto. ¿Sí saben lo que es acto? ¿Acto y potencia? lo que hablábamos, ustedes están sentados tienen la potencia de pararse, de correr, de irse pero lo que está en acto es estar sentado la potencia es lo que pueden hacer el motor el motor y todo el carro es la potencia pero no, perdón sí es la potencia la pila es el acto entonces la potencia no puede hacer nada si el acto no lo pone en movimiento para no bueno, le cambiamos de chispa y generador a, a túnica y eso me él, no, él, y soy yo la que hago eso entonces no sé si si se entiende ese punto o sea es Jesús son los actos de Jesús sí son los todo lo que Jesús logra sí pero todo sale de mí si yo no lo hago él no en otro Jesús perfecto sí, pero no, no, no Jesús porque siempre hemos pensado que es Jesús que lo viene a hacer en mí no yo lo hago y pongo el movimiento en movimiento la vida de Jesús pero en mí, mías, ahora son mías para que haya una relación o sea, lo que él quiere es una relación de amor a la par. y eso es rezar bueno, ese fundir constantemente es el rezo que él quiere que todo sea un continuo rezo pero vamos a quitar la idea del rezo como lo que tenemos nosotros sino es vida continua para hacer una reparación continua, una gloria continua, un amor continuo, y no a nombre mío, sino a nombre de toda la familia humana. ¿Sí? Eso, es, eso es girar, eso es cumplirse, eso es rezar en la divina. Se un chiste. de Dios que nosotros y sin embargo dijo, dijo no ¿por qué dijo no? Pues no? por la soberbia y eso es lo que somos soberbios, porque pensamos que, que lo nuestro que mi pensamiento es, es, lo, que, es lo que es bueno pienso que lo que, me dice, lo que me dice Jesús no es bueno pienso que le puedo cambiar a Dios sus palabras, pienso que puedo cambiar los decretos divinos pienso que la iglesia se tiene que actualizar pienso que Dios se tiene que modernizar porque la humanidad está tan avanzada que Dios ya se quedó dios ya no es Dios sino lo que su tiene que modernizar entonces esa soberbia es lo que da traste con todo el ángel más agraciado más agraciado se volvió el ángel más desgraciado, mm. o sea, parece mentira, pero si entendemos la categoría de los ángeles, o sea, los coros angélicos, son nueve coros, el coro más alto son querabines, querubines, serafines, y, y... Pero, pero, no, no. Eh, son tres, no, ángeles, querubines, serafines y, y querubines, querubines. Los que querubines son los que están más cerca de Dios por conocimiento. Y los serafines son los que están más cerca de Dios por amor. Pero son los que están frente a frente con Dios. Bueno, eso quedan atrás porque si los ven, era el más agraciado. Quiere decir que estaba más agraciado que ellos. Y sin embargo, eso mismo es lo que dio traste con ellos porque sintió que nadie podía superarlo y cuando supo que ustedes, que ustedes, que nosotros éramos superiores a él ¡pum! se derrumbó por la soberbia y eso es lo que le está pasando al hombre la ciencia nos ha desversido y nos ha hecho creer que somos superiores a Dios y ahora creemos en toda la bola de él. Teorías que se han creado que habría que hacer un retiro para hablar de evolución, o sea, para, para desmantelar esa, esa, esa teoría, pero, o sea, nos la hemos comido. ¿Por qué? Porque me conviene quitar a Dios, me conviene venir de, de chaco, del mono. Me eh, conviene venir del mono porque no tengo quien me rija, no tengo quien me diga qué es lo bueno y qué es lo malo y no tengo a na nadie que me reprima en mis instintos en lo, que el, lo que el mono debería de haber hecho si fuera realidad realidad el hecho de que venimos de él en el momento que se baja del árbol en el momento que adquiere una razón en el momento que tiene ya un uso de razón y una inteligencia humana debería de haber sublimado sus instintos Sublimamos sus instintos y sus instintos son animales. Bueno, en vez de sublimar sus instintos, empezó a pensar en un ser supremo. Empezó a, a dar culto a los muertos. Y dice uno, qué chamo tan, tan, tan sí. raro. En fin, es, es otro tema. Y con los ángeles ellos no pueden comunicar. Es eso es lo que le digo a la gente, los ángeles son más que nosotros. ¿Pueden recibir eso, no, no, no fueron creados para compartir la vida divina. Sí, pero no fueron creados para compartir. Entonces, aquí hay que estar muy muy pendientes. La soberbia puede ser tremenda. Y sobre todo, la soberbia es el pecado de hombre y el buen es el que incita, el que impone ese, ese incentivo bien. y está continuamente diciendo, tú puedes, tú puedes, tú sabes. Empodérate. Empodérate esa sí, palabrita de actuar. La mujer que se puede empodérate tu mujer, puedes más. Por eso que yo creo que Jesús le dice que no quizás. Yo soy tu director espiritual, porque cuando interviene alguien no empieza lo ego. Entonces, por eso me encanta. Empiezan los ego y empiezan los errores. Claro. Los errores, porque cada quien lo, lo puede interpretar en manera modo diferente. Es, es muy difícil el, el apegarse al libro del cielo no voy a pensar nada yo puedo pensar mil cosas pero me no tengo que apegar al libro del cielo y si, si lo que estoy pensando es discordante con lo que está escrito en el libro del cielo no lo puedo eh, aceptar y eso es decir que estoy mal y eso no lo decimos por eso es que siempre siempre todo lo que escuchen todo lo que les diga, que se los enseñe en el libro del cielo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 este es el en minutos. ¿Por qué no pueden hacerlo también ustedes? ¿Por qué no pueden? Para quien me ama Todo es posible Unida conmigo en mi voluntad Toma y lleva ante la majestad divina En tus pensamientos Los pensamientos de todos En tus ojos las miradas de todos en tus palabras en los movimientos en los afectos en los deseos todos los de tus hermanos para repararlos para impetrar para ellos luz, gracia, amor en mi querer te encontrarás en mí y en todos harás, y en todos. harás mi vida rezarás como yo ojo con eso Póngalo, muy bien. En mi querer te encontrarás en mí ¿Sí? Y en todo Harás, harás, harás mi vida Tú harás mi vida No yo voy a hacer mi vida en ti Es diferente Harás mi vida ¿Sí? Rezarás como yo No yo rezaré en ti si nos rezarás como yo y el Padre Divino por esto quedará contento y todo el cielo te dirá ¿quién nos llama en la tierra? ¿quién es aquel que quiere encerrar este santo que viene en sí encerrando a todos nosotros juntos? ¿y cuánto bien no puedo tener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra? Creo que es una, una muy provechosa lectura ¿no? Ahora, en el libro 14 La lectura 24 Dice, dice Jesús Ay, Canía Quieren desafiarme Es un horrible desafío que me están preparando Y esto por los jefes es tanto mi dolor que me siento romper en pedazos mi corazón. ¡Ah, cómo es justo que mi justicia se desahogue contra las criaturas! Por eso ven junto conmigo en mi querida, elevémonos entre el cielo y la, y la tierra y adoremos juntos a la Majestad Suprema. Bendigámosla y démosle homenaje por todos a fin de que cielo y tierra puedan llenarse de adoraciones, homenajes y bendiciones y todos puedan recibir los, los efectos. Entonces, dice Luisa, he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer. He pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer. Dice oh sorpresa, Mientras rezábamos, una era la palabra, pero el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas, ya no está hablando de personas, está hablando de todas las cosas creadas, y en todas quedaba su marca, la llevaba al cielo y todos los bienaventurados no solo recibían la marca, sino les era causa de nueva bienaventuranza. Descendía en lo bajo de la tierra y hasta el purgatorio, y todos recibían los efectos. Pero, ¿quién puede decir cómo se rezaba con Jesús y todos los efectos que producía? Entonces, después de haber rezado juntos, me dijo, hija mía, ¿has visto qué significa rezar en mi querer como no hay punto en el cual mi querer no exista, él circula en todo y en todos, es vida, actor y espectador de todo, así los actos hechos en mi querer se vuelven vida, actores y espectadores de todo, hasta de la misma alegría, bienaventuranza y felicidad de los santos, lleva por todas partes la luz, el aire balsámico y celestial que hace salir alegrías y felicidad entonces los, el resto de la divina voluntad el acto de la divina voluntad se vuelve vida de todo y es actor y espectador de todo lo que sucede ¿se acuerdan que ayer decíamos que vivir en la divina voluntad es de mí todo, todo soy el principio de todo o sea, esa parte es esto somos vida de todo somos actores y espectadores de todo, hasta de la misma alegría, bienaventuranza y felicidad de los santos el cielo de los santos proviene de las almas que viven en la divina voluntad O sea, el cielo es los actos de las almas que viven en la divina vida. Sí. Claro, sí. No, no, no, no, no, no, no, no, sino, no. Yeah. no, completo, pero completo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Debemos, catecismo de la iglesia, debemos, debemos ¿sí? repetir en nosotros. Y no solamente decir que hermoso lo que nos toca leer en su libro del cielo, ahora escucharlo lo que dice todo. Como Luisa tuvo ese exacto posibilidad enorme de ver Jesús, de, de, de ella presenciar todo lo que esa oración, esa oración a en la institución, eh, lo podamos nosotros, ella transmitir a nosotros, porque claro, ella, ella, o sea la fundadora tiene que en, en todo a conocer todo, pero cuando nosotros hacemos esa oración, cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que eso mismo está pasando eso mismo estamos nosotros logrando eh, que la calidad vida a todos los cargos entonces eh, como meterse en un cuerpo ahora en un poco de lo que Lisa hace eh, como para también entender que eso mismo Yes. Por eso cuando dice de que Jesús bendice los espíritus y por cada palabra, por cada, quizás también, hablando de, de la bendición, y va entendiendo cómo, cuánta bendición va generando y multiplicando en los conocimientos Por eso es que en la iglesia? es una gran gloria la que nos está ofreciendo, Una gloria que no queremos aceptar. Y lo voy a repetir y lo seguiré repitiendo siempre contar de quedarnos con lo nuestro Porque eso es lo que, lo que nos está impidiendo entrar aquí Me quiero quedar con lo nuestro me quiero, me quiero quedar con mi tristeza Me quiero quedar con mi alegría Me quiero quedar con mis logros Me quiero quedar con todo lo mío Eh, todo lo que dice, tía, es una gran responsabilidad, es un gran desafío, me va a costar. Eso es todo humano, O que ser, no decir, solo amor, un acto de amor, humano sí, pero como de amor a recibir la voluntad. Hay, no sé, no sé, ¿sí? hay una lectura en María Batorta y creo que ya, ya la deben haber leído porque. Por todos lados, que se llama la agonía del Getsemaní. Es la agonía del Getsemaní, es la agonía de la parte humana de Jesús. O sea, porque siempre nos ha, por ejemplo, en las horas de la pasión, nos está hablando de la unión, de la unión humana-divina, pero en este escritito, estaba, está planteado la agonía de la parte humana única y exclusivamente. Lea porque realmente vale la pena. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se puede definir la gloria de Dios? ¿Cómo se puede definir la gloria de Dios? Ahora sí me la puse fácil. Cuando me muera la estrella, vengo y de Dios? Vamos a, vamos a, a, a entenderlo a en nuestro modo, hasta donde podemos. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la perfección completa. ¿Sí? O sea, cuando Dios recibe la misma perfección de Él, eso es la gloria. No es algo externo a Dios, no es que Dios tenga a la gloria, ¿sí? debe ser algo interior. Y ese algo interior gozosamente pues, debe ser la plenitud de lo que él es. Entonces, ¿qué es darle gloria a Dios? Es darle lo que Él contiene, lo que Él es. Es en donde Él se, se beatifica, donde él se glorifica en lo que Él es. Entonces, duplicarle la gloria quiere decir tomar todo lo que Él es, ponerlo como nuestro y ofrecérselo. Y esto dice que cada acto, cada vida de nosotros divina es una, como una ciudad dentro de su ciudad, como un mar dentro de su mar. O sea que tiene las mismas características, pero ahora ya es propiedad de otro, Como un padre que tiene una inmensidad de posesiones de tierra y dentro de eso se le va dando el poder. El hijo toma posesión de eso que está dentro de la posesión del padre, pero no es el hijo. Y el hijo, por ejemplo, el, pa el padre planta, no sé, frutales y el hijo planta cereales. Ahora los cereales están dentro de la gran posesión del padre, pero hecho en la posesión del hijo. Ahora el Hijo le compartió al Padre y el Padre se goza de la posesión del Hijo, que que está dentro de él, pero es el Hijo. Aquí hay una pregunta. No es pregunta. Es el catecismo. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Y pedirle con frecuencia que lo realice y lo lleve a plenitud en nosotros. Ese es el catecismo, es, el número 521. Así es. Así que simplemente es decidir, decidir.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 En la lectura, en el libro 20, en la lectura 25, dice, la voluntad humana vuelve esclavo al hombre, lo hace tener necesidad de todo. Se siente continuamente faltar la fuerza, la luz. Su existencia está siempre en peligro. Y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente. Así que el hombre que vive de su voluntad es el verdadero mendigo. Yo no sé si esto lo interpretan como lo está diciendo Jesús. ¿Qué es, ¿Qué es la oración? Una limosna, por favor. Una limosna, por favor. ¿Sí? Oye, feo, horrible, cierto. Es el verdadero enemigo. Digo mendigo que, en cambio, quien vive de la mía no tiene necesidad de nada. Tiene todo a su disposición. Mi voluntad le da el dominio de sí mismo por lo tanto es dueño de la fuerza, de la luz pero no de la fuerza y de la luz humana sino de las divinas su existencia está siempre al seguro y siendo dueño puede tomar lo que quiera no tiene necesidad de pedir para tener tan es verdad que para Adán antes de sustraerse a de mi voluntad, la petición no existía. La necesidad hace nacer la petición. Si de nada tenía necesidad, no tenía ni qué pedir, ni qué implorar. Así que él amaba, alababa, adoraba a su creador. La petición no tenía lugar en el evento real. La petición tuvo vida después del pecado como necesidad extrema del corazón del hombre. Quien, quien pide significa que necesidad y como espera, pide para tener. En cambio, quien vive en mi voluntad vive en la opulencia de los bienes de su Creador como dueño y sin necesidad y deseo siente, viéndose entre tantos bienes, es de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna, verdadera imagen de su Creador que le ha dado tanto sin ninguna restricción Quisiera imitarlo dando a los demás, lo que procede. No, en la voluntad no hay necesidad de nada. Estamos hablando de la parte espiritual. Estamos hablando de que ya no hay petición de ayuda. Ya no hay petición de Señor, ayúdame. De Señor, socórreme. ¿Sí? O sea, eso. Termino. ¿Por qué el hombre ya no tiene necesidad? Porque teniendo la divina voluntad como propiedad, como vida está viviendo en la opulencia de los bienes espirituales El alma que todavía se queja, el alma que todavía pide ayuda es el alma que está en la parte exterior, en la parte humana que no ha querido entrar en la parte divina es la, el alma que todavía necesita y el alma que tiene que pedir limosna por medio de la oración por medio de la petición somos tan ciegos porque en realidad es eso, ceguera espiritual que todavía nosotros pedimos misericordia nos ponemos aquí un crucifijo y le decimos Señor ten piedad, ten misericordia de mí ¿Qué dirá Jesús? ¿Y la ¿Qué, misericordia? ¿Qué? ¿Qué misericordia quieres que te dé? ¿Que no me ves? ¿Que no me ves? ¿No me ves que estoy totalmente, absolutamente crucificado, muerto, herido por ti para darte la salud a ti? ¿Qué misericordia quieres que te dé? Tú ten misericordia de mí. Tú porque tú eres la que me tienes crucificado, tus pecados son los que me tienen crucificado, ¿se entiende? Sí, sí. Pero somos ciegos y estamos acostumbrados, es muy, muy fácil y muy eh, sabroso sentirse necesitado, pero sentirse el que tiene y el que puede dar, eso, eso es más difícil porque ahí me tengo que desprender de lo mío pero entendamos que Jesús vino a este mundo a darnos todo me dio la salvación, lo que pasa es que no la quiero tomar sus llagas, su sangre, sus sufrimientos fueron para reparar lo que nosotros hicimos pero no lo quiero tomar cuando Jesús dice toma tu cruz, digo no Dios me creó para ser feliz Sí, pero de felicidad divina, no de felicidad humana. Entonces, todo lo que hemos es interpretado como oración, que es lo que hemos estado tratando de ver, si se han dado cuenta, es desde la parte humana, es el miserable que no acepta lo que Dios ha hecho, que no acepta lo que Dios me ofrece, porque lo que Dios me ofrece es el sufrimiento, no me está ofreciendo bienes, no soy judío, para pensar que, que cuando soy acepto a Dios, entonces me va a ir muy bien en este mundo No soy protestante para decir ya, con nada más con decir, Jesús es mi salvador, y ya la hice, vive, vive feliz, o como Lutero, Dios hizo todo, peca fuerte y él, él es el que te va a salvar. No, lo que Dios me ofrece es sufrimiento sufrimiento porque la vida humana es muerte porque la sentencia en el paraíso terrenal fue el día que comas del fruto de ese árbol irremediablemente morirás y si ya entendí que no es una manzana sino es el acto de la voluntad humana entonces todos los actos de voluntad humana que he hecho buenos y malos me están llevando al lado contrario entonces este, este es un cambio total, total de, de enfoque. No es cambio de doctrina, ya lo vimos en el catecismo. O sea, el catecismo está perfectamente marcado. Y si el catecismo me dice que Dios me quiere participar su naturaleza, me quiere participar todo lo que Él es me quiere participar todos los bienes que contiene y dentro de los bienes que contiene está la salvación, pero la salvación es esta la cruz ¿por qué la cruz? porque necesitamos matar lo nuestro quitar lo nuestro que es lo que me condena necesito quitar la parte humana que es la que me aleja de Cristo que es la que me aleja de Dios si no quito la parte humana definitivamente nunca podré entrar en esta intimidad con Él o sea, las palabras de Jesús van como cuatro o cinco veces que lo repito, todo aquel que pone las manos en el alado y voltea no es digno de mí todo aquel que no renuncia a todo lo suyo no es digno de mí. El que no toma su cruz no me puede seguir. El que no odia, odia a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. No es digno de mí. Odiar en modo divino, no en modo humano. O sea, eso me está llevando a ese punto. Y siempre es toma tu cruz y sígueme. Y nosotros no queremos aceptar la cruz y no pensamos que la cruz es signo de redención, pero es muy sencillo, muy fácil y muy cómodo echarle la cruz a Jesús. Es decir, encárgala. ¿Se puede decir que la cruz es el milagro de la vida y Jesús está colgado es el fruto que comienza nuevamente? Si lo quieren interpretar de esa manera está bien. Acuérdense de las palabras de Jesús cuando toma la cruz. la cruz amada, amada. No, no, no, no cruz rechazada, cruz amada. Tanto tiempo hace que te busco y hasta ahora llegas, hasta ahora llegas. A ti te encomiendo a todas las almas. Yo ya me voy, pero te las encomiendo a ti. Tú harás grandes portentos de santidad en todas las almas. Es la cruz, la cruz, la que nos va a volver santos. No es, no es todo lo que hacemos. No es pertenecer a una congregación No es pertenecer a algún grupo No es un tipo de oración No, es la cruz Porque la cruz es oración Y la oración es vida Y la vida es fundirse Y fundirse es morir Entonces Nada más es seguir la secuencia Pero esa secuencia No nos gusta porque termina En la muerte del niño y seguimos pensando que lo mío es bueno ese es, ese es lo, el, el, el punto frágil donde se quiebra todo cuando llegamos a decir es que lo mío no lo mío no lo puedo quitar perdón, o, o lo quitamos o no lo quitan ya eso ya lo elegimos ya saben, ya tienen ¿y cuál es la jefa de los libros? Ya hay una rifa allá arriba con el nombre de los perros. Con, con el BTP. Así que puedes mirarnos si se quiere vivir a ese lugar, cálido y dueño. Doctor, si la Teresa de Jesús un poco lo incluía, ¿no? Que vivía a morir y por eso se puede matar. Yo me acuerdo, pero hablaba de morir y vaya porque no muere. Bueno. Santa ¿Sí? Cristina, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Por eso, por eso es que hemos hablado mucho y también no lo, no, lo, no lo queremos entender que el verdadero enemigo no es el demonio el demonio no sirve para nada y lo, no nos cansemos de repetirlo Jesús dice, dice Adán tiene eh, no recuerdo la, las palabras exactas pero se acrecienta su culpa porque el que lo venció no fue un enemigo superior a él Sino fue una simple lombriz. Lombriz. No digo, no se advierte, Lombriz. Y nosotros lo hemos convertido de lombriz en dragón. Pero eso hemos sido nosotros. Nosotros nos hemos acostumbrado y nos, nos, nos viene como anillo al dedo. Exacto. Llega el señor a su casa. ¿eh? Mujercita ¿Qué crees? ¿El demonio? Bueno, ¿qué Me puso una tentación horrible y no pude, no pude resistir. No pude ir caí Pero mira, me, me arrepiento, voy a ir a comenzar. Sí, lo hemos tomado como pretexto. Y luego, nos han acostumbrado tanto Hollywood, o sea, el demonio, que nos dicen demonio y repito, para hacernos avestruces, metemos el, la cabeza en el primer agujero y en la noche que es cuando se aparece se más así, entonces estamos acostados y oímos ruidos o algo. Pensaba, digo, aquí ya no me ven. Yo me digo vamos a leer cómo se vence el demonio lo que Jesús le, le aconseja a Luisa por favor vean es muy sencillo en el, burguero, ¿no? en el después, después de la prueba con, con el demonio cuando la pone a pelear con el demonio le da la, las indicaciones de cómo vencer y la manera, lo primero que le dice es ignóralo ignóralo no le de, no, no, no, no de des importancia a lo que? a lo qué no lo pesques? a ah, eso es a lo chileno a lo mexicano no lo no lo peles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 La petición vino, tuvo vida después del pecado como necesidad extrema del corazón del hombre. Quien pide significa que tiene necesidad y como espera pide para obtener. En cambio, quien vive en mi voluntad vive en la opulencia de los bienes de su Creador como dueño y sin necesidad y deseo siente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 regreso a la santidad original lo plasme en Adán ¿no les parece curioso ante la tendencia moderna de que Adán no existe es terrible lo que se está haciendo de, de, de desaparecer la figura de Adán ¿Sí? es terrible lo que, lo que está pasando si quitan a Adán Primero quitan la creación, ya, y ahí le dan pie a lo que, a lo que quieren Si quitan Adán, quitan el pecado original, que me expliquen qué es pecado original si no hay Que me expliquen qué quiere decir Inmaculada Concepción, o sea, de qué hablan, de, de, de qué, de, qué dónde lo compró la Virgen o, o qué es. Si me quitan Adán que me digan a qué, a qué vino Jesús a este mundo, a redimir ti. En fin, quitan a Adán y quitan todo, se derrumba todo, todo, no hay forma de poderlo armar. Pero como ahora son muy hábiles, dicen, es una evolución mitigada. Mitigada. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que va poco a poco haciendo los pasos de la evolución. Entonces Dios tiene que ir como un buen científico probando. Y decir, a ver, ya creé en los elementos, ahora a ver cómo los junto. Y de repente descubre que de los elementos puede sacar una sustancia orgánica. Y después pues los junta y sale una célula. Y luego la junta a células y sale una molécula. Y luego junta moléculas y sale una amiba. ¡Ah, ya no lo ve, ya está viva. Pero se reproduce, ¿cómo se va a reproducir? Ah, pues que se parta en dos. Ya se partió en dos. No, pero mejor es que se, que se reproduzca por vía sexual. ¿Qué es eso? Pues no sé, pero vamos a poner una amiba y un amigo. Ah, dice, oh como es bello el cielo del alma que vive en mi voluntad es el cielo sin tempestades, sin nubes, sin lluvia porque el agua que quita la sed, que fecunda y que le da crecimiento en la semejanza de aquel que la ha creado, que es mi voluntad. Es tanto su celo de que el alma no tome nada, sino es de ella, que hace todos los oficios. Si quiere beber, bueno ya, la divina voluntad se suple, suple todo lo que el alma necesita. ¿no?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 Hija mía, ¿qué haces pensando en ti? Tú, así de y de dueño, te reduces a la mísera condición de pedir. Pobre hija, con pensar en ti misma te, te empobreces, pues estando en mi voluntad tú eres dueña y por ti misma puedes tomar lo que quieras. Si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar,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 Si algún pensamiento que ocupa a Jesús, es el pensamiento de todas las almas. Y en esas mismas condiciones nos pone a nosotros. ¿En qué debemos pensar? En el bien de toda la familia humana. En todo lo que se puede lograr hacer a través de la divina voluntad, pero para toda la familia humana, no para nosotros. O sea, el pedir para nosotros es definitivo, queda fuera. Ya no hay este, cabida para eso, ¿sí? Por eso es que se necesita forzosamente que haya esta, esta comprensión de lo que es la divina voluntad. Según está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración, todo es oración. Así que estando en ti su fuente, tu pensamiento, su fuente, tus pensamientos, tus miradas, tus palabras, tu latido y aún tus movimientos, todos son amor y oraciones. No es la forma de las palabras lo que forma la oración. No, es mi voluntad obrante que dominando todo tu ser, forma de tus pensamientos palabras, miradas latidos y movimientos tantas fuentes que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo en su nuevo lenguaje quien se besa, quien ama, quien adora quien bendice en suma, ella le hace hacer lo que es santo lo que pertenece al ser divino no es la forma, ¿sí? no es la forma de las palabras. Y sobre todo entender que la oración es una relación íntima entre Jesús y el alma. Hay oraciones muy bellas, sí, pero no son mías. ¿sí? Estamos acostumbrados a traer libros de oraciones, estampitas con papelitos que me dieron con una oración potente. Sí, esta oración sí es potente. Esta no, esta es menos potente. Esta es milagrosa. En ¿Okay? fin. ¿Cómo vamos eh, distorsionando todo lo que es la fe? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay, ¿qué hay en una oración muy bonita, muy bella, muy hermosa, muy potente? ¿Hay algo bien? Nada, todo es de alguien que la hizo. Okay. A lo mejor fue un santo, a lo mejor fue eh, alguien que iba para santo, a lo mejor fue alguien que necesitaba, ¿quién sabe quién? Pero no soy yo. Y Jesús lo ¿no que quiere es mi corazón Imagínense cuando ustedes estaban jóvenes y que de repente les llegó su príncipe Jesús. bien un... <risa> Por favor, sáquenme Bueno, pues mi amor, ya lo dijo. Cuando usted era joven, no tan vieja como estaba. <risa> O a lo mejor no era tan azul, era verde, y, y, y llega con usted y empieza a tener un trato. Imagínense que va todos los días a su casa en la noche, saca un libro de poesías o de esas y le copia un, un, una poesía llamada Nero. Y llega el otro día y se lo recita. Y usted embellezada viendo dice, ¿cómo me ama? Les? Y cada día, cada día que se vende, recita un, un poema de estos. Usted se enamora de él. ¿De quién está enamorada? El, a la hora que llegan y ya se encuentran y dice, ¿y este de dónde salió, ¿Ten? Tan El momento que me hablaba antes. ¿Por qué no nos acostumbramos a rezar con el nuestro? que no Jesús lo que quiere es una relación con nosotros a Jesús no le interesa que yo trate de imitar a San Francisco de Asís a Santa Clara, a mí qué, a mí así es, Él lo que quiere es esa intimidad conmigo entonces no quiere encontrar a alguien, no quiere encontrar la imitación quiere encontrar el original y el original de cada uno de nosotros Acuérdense cuando había las películas en cine ¿se acuerdan? Cuando empezaron a salir las películas pirata, ¿qué, qué se decía? Que la película pirata se ve mal. Bueno, pues eso es lo que se ve Entonces hay que acostumbrarnos a esa oración pero personal. No importa la forma de la palabra, no importa si hay rima, si no hay rima, no importa nada, importa lo que yo siento. Lo que yo tenga en mí. ¿Sí? Eso es lo que Jesús quiere. Bueno, con esto creo que nos vamos a hacer una pincelada a lo que es oración. Ni siquiera puedo pedirle que me ayude a entrar a vivir la vida. Bueno, eso sí, o sea, ¿por qué? Y ahí lo primero que hace es usted se desprende de una manera de En el momento que el alma decide, ¿qué? ¿eh? ¿Eh? que no sale de aquí que en el momento que usted se decida vivir en la vida realmente en ese momento lo está ahora tiene que mantenerse Bueno, ahí tiene que empezar a pedir pero entonces Jesús le da su virtud eh, su, su suplicante para que sea Dios quien suplique, no usted. Eso es algo que nos resulta chocante también, pero por favor, eso, eso, eso está en San Pablo. O sea, el, el hombre no sabe orar, no sabe pedir, y tiene que venir el Espíritu Santo a suplir sus oraciones. Y la pregunta que siempre nos he hecho es esto, ¿Será que no sabemos? ¿O será que la verdadera oración es Dios pidiéndose a sí mismo? Es Dios pidiéndose a sí mismo. Entonces, primero viene la virtud suplicante. Cuando esa virtud suplicante ya tuvo efecto, ya se la dieron. No conoces a leerlo para que sea exacto. で、